<risa> sí, para allá. No me no toques, Nadie te está tocando grabando, Nadie ya, te está tocando, pendejo No me toques Ayúdame No tú, me niño. toques niño. Cállate, picho Margarito ¿Qué tranza? ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo están, pinches caras de mi miembro? ¿Cómo están, pinches cuñados de mierda? Sí, señoras y sí, señores, hoy tenemos una pinche reacción para los pinches corrones de mierda que tienen aquí atrás. Ya vieron y ya de repente me empezaron a llegar muchas pendejadas de estas, güey. Ahora mis amigos de Dan Carrof, Dan Carrof, que no solamente se le pega a los pinches tenis, también a la botanita gringa, ¿no? Vamos a ver qué nos llegó. Vamos a la reacción a estas famosas video reacciones de las comidas chatarras Primero se acerca esto que se llama chiros, Porque no son, chetos, son cheetos, son chiros. ¿Cómo se dice? Chiros. Cheetos. cheetos XX Extra Extra doble X, pendejo Flaming Hot Crunchy pues Los otros eran de limón, güey, estos son extra, extra f... Cantes, güey Si de por ti estos te los comes y... Luego, para la hora de que te vas a hacer del 2, no mames, güey. Imagínate, esto es extra, extra. Hasta me empiezo a salivar. Como la hermana de ese culero que se le hace agua a la cola cuando me ve. <risa> <risa> no mames. Ya desde... ¿Te acuerdas que la vez pasada tuvimos que chingarnos con unos, unos 4 o 5? Esto desde el primero, wey. no mames. Ay, cabrón. Tengo de invitado a Edson Álvarez. Ven, pasa a Edson Álvarez. A ver. La desde el principio se siente <risa> Da el pinche ¡Ay! <risa> Da el pinche golpe, güey. A ver, pásale Hobbit Ven pendejo A ver si muy machín No significa nada, eh El macho No, es que la cola El video pasado se andaba ahogando ¿no? Ajá Pinche barba de leñador, mira <risa> ¿Qué pedo? Creo que tengo COVID porque no Esta calavera significa ¡Bendigo! No mames. <risa> Se acabó el video. Pues bueno, me pica pero no tanto. Es que ya estás acostumbrado tú al chile y a la. Mm. Tan está bueno, está <risa> ricos güey, pero sí de entrada así de, ah cabrón, me está gustando eh. Creo que eh, creo que este va en primer lugar. Sí o no? Sí. Ese es primero pendejos, no mames. ¿Cómo no va a ir en el primer lugar? Nosotros. A ver, vamos a ver qué más nos mandaron. ¡Ay, cabrón! Chips Ahoy Reese's. Son galletas con peanut butter, con mantequilla de maní. ¡Rápido, porque se caducan! No, nah, está hasta, hasta marzo. Tienen buen look. Son galletas, chips Ahoy. Son más cafés de lo de costumbre. Son cafés fuertes. Y tienen trocitos de... De rices, mira De entrada, la pinche textura No están, no están echados a perder, güey Porque están hasta el 21 de marzo Pero están aguados, güey Mira, eh Este Casi siempre las pinches galletas son crocantes, ¿no? Y esta es aguada Como si estuvieran crudas. a ver Mira, mira, ¿y esta está cruda? Y como que me imaginé Que está cruda a ver tú que tienes este, tanta experiencia comiéndote la cruda. Ven pendejo. Ven, pinche Exxon. Pásale Exxon. Tiene la consistencia como de un brownie. Uh -huh. Como de un brownie. La pina pero el, el pinche mantequilla de maní no se siente tanto, ¿no? El ruizes no se no. siente tanto. Yo te dije que no me gustaba los ruizes. No se siente nada. ¿No se siente? Se siente más como brownie. Ay, qué bueno que no he comido ni desayunado. Mac and cheese flaming hot. Picante con queso y fácil de amar con el auténtico sabor de Cheetos. Tan raros estos, no güey, porque no tienen, o sea, un mac and cheese es con queso, güey, ¿no? Y aquí no se le ve como quesoso. Como que el sabor puede ser de queso, pero se ven muy secos, güey. Habrá que prepararlos. ¿Cómo se preparan? Le tienes que echar margarina o mantequilla, agua y leche. A este nos quedamos con la duda. <risa> <risa> ¡No <risa> mames! ¡Pinche Darkarof! No mames. No se van a quedar pinches pobres, cabrón. No mames, sí, güey. Qué bueno que ya se ganaron su pinche mención gratis, güey. No mames. Ya valió la pena. Esto es unos Sword Patch Kits. Traes una mano pequeña, la sí. caja es grandota. La caja en realidad mide dos metros, pero yo soy enano. Ya me había espantado. A ver, ponlo para que se vea cabrón. <risa> Sword Patch Kits Conversation Hearts Candy. ¿Qué oh. Oh. O sea, son dulces de conversación de corazones. Ay, ajá. Vamos a abrir esta cajotot. <risa> Yes, Una expresión como de 5 más... como a yes. huevo. yes. Y del otro lado está el Swart Patch. ¡Está rico! ¿Te acuerdas de la... como una tableta de dulce que espolvoreabas? ¡Ah! No sé, sí. A eso sabe, al la, a la pinche la dulce, de la del Sonrix, a eso sabe. Pero tiene pinches este, letras. ¡Totes! ¿Qué totes? Del otro lado sale Baby Groot. Mira. Este no les voy a dar porque es bien poquito. Pásenle, pendejos. No, no, no, ¿No van a comer? Ese que dice. Hi. Hey, Ven, Pásale, para que se vea cabrón a la caja. No mames, güey! ten cuidado, se te va a ir encima. Este güey le das un Yakult y parece una caguama. ¿Qué dice? DM. DM. Mi. O sea, mándame un DM. Enséñale. A ver, si ¿sí, ¿sí no sabe eso? Sí, igualita. ¿Sí? A, A ver, ver, pruébame, pruébame un pruébame. huevo. ¡Pruébame un huevo! ¿Tienes? <ríe> Son los nuevos MM Punch Brownie. Punch Brownie. Está raro, ¿no, güey? Mira, aquí sale el pinche M&M abriendo los M&M's a la mitad, como si fueran como un brownie por adentro, como si lo preparara, mira, en la foto sale como si lo preparara como un brownie, como si fuera un Ferrero Rocher, ¿no? Parece ser la foto por lo menos. Mira, son más este, gorditos, más, más rellenitos, más grandes, como el doble de un M&M normal, veamos a qué sabe, a ver. Sí, en efecto. La capa del caramelo por fuera. Después una capa de chocolate. Después como esa capa de chocolate sería como el brownie. Y lo de adentro como un emanem normal, según yo. Está más chicloso. Hace cuenta como tu chiquito. ¿A ti te gustan los chiclosos? No, no. ¿No? Pásale, ven bien. Cuéntate un chiste, manuna. Amargo, no. es más amargo que los cambia el sabor por lo del pan, porque si sí es normal chocolate, pero cambia el sabor. Si sí, tiene como un toque browniesco uh -huh. pero si sí es más cicloso, güey Cuando lo muerdes, si sí te cuesta más trabajo, wey. se deshace menos rápido y tiene como más estructura. Me gusta, me gusta, wey. Está bueno. De mis de los MM's, a mí los mis favoritos son los pretzels MM's pretzels pues y luego los de peanut, los de cacahuate, los amarillos. Estos se, se estarían como en el segundo lugar empatados, ¿eh? ¿Qué onda, escorpión? Te mandamos estos productos porque nos cae a toda madre. Disfruta los crack. We are crazy about craves. Ay, Get your crave. No mames. A ver si se recupera, ¿no? A ver, vamos a ver. Se van a cagar. ¿Listos? ¿Qué pendejo? Nada? Come tu comida, ven. ve, Ven, güey, cómetela, cómetela. Una más. Esto es como del Walmart o del Sam's, ¿no? <risa> Calibre Libre. Minions. Minions, The Rise of Gru. Ah, es de la nueva película, güey, todavía no salen. Todavía. Ya va a salir? De esta película que se iba a ser el año pasado. Y ya se les quedaron los cereales. De entrada, te dice que trae dos tipos de arroz inflado. Se me hace que puede saber como a corn pops con malvavisco. Los malvaviscos siempre le dan una pinche onda chingona, güey. Al pendejo del Alex Montiel, su vieja no lo deja comer cereales. <risa> <risa> pinche idiota ese, güey. Y mira yo aquí, cabrón. Que tengo que inventar videos para tragar. <risa> Como, lo dicho, lo dicho, dicho está Son dos colores Sabes que ese, como Capitán Crunch Vas a ver esta madre Órale güey ¿Saben para qué son los malvaviscos? Para que tenga azúcar este pedo no sabe a azúcar, no sabe, o sea, sabe a, a arroz inflado. Y ya, me, ahora me lo voy a chingar con malvaviscos, ¿ahí tiene malvaviscos? Rice Krispies. de los deendecitos de tus amigos es de los Rice Krispies. Ven, ven. Gracias a Loki Charles por prestarnos a su mascota. Ay, cabrón. Pruébalo primero sin nada, sin malvaviscos, pues. Pruébalo primero sin malvaviscos y después sí con malvaviscos. No mames, Rice crispy sin no, azúcar. Sí no pero se parecen a los corn pops. No, no mames, claro que no, güey. Okay. Los corn pops tienen azúcar, güey. Tienen sí, miel. Pero tienen menos azúcar que sí, los, los corn pops. Muchísimo menos, güey. Pero tienen sabor. Yo soy diabético. <risa> sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sí, Cancún, Quintana Roo, ¿no? <risa> ya se le pegó lo del Sammy a este penteco. No me gustaron estos, güey. ¿Qué fue lo que más les gustó? A ver, ¿cuáles son tus tres favoritos? Emmanems, chips ahoy, chips ahoy. ¿Y tú? Quinto segundo lugar, segundo lugar, Emmanems, chips ahoy. Yo me voy, estos son mis tres lugares por súper diferente, Emmanem por eh, que voy a ver el Super Bowl, este los, los chetos van extra extra hot y sos patch, pues porque me da referencia a lo que ya me gustaba Esos son mis tres favoritos ¿Ustedes cuál opinan? ¿Ya probaron algunos pinches mediocres de mierda? <risa> es con cariño, no sé sea... Y díganme, ¿ya ha probado algunos de estos? ¿Y cuál más se les antojaron? ¿Cuál se te antojó? No, no, no vale poner mi pito Porque eso ya lo sabemos, es una novedad Pongan otra cosa pintejos Yo soy el pinche escorpión dorado Nos vemos próximamente Síganme en las redes sociales Sigan estos pendejos Y nos vemos pronto en el próximo video Escorpión al volante también en el otro pinche canal ahí. Vamos a subir mucha polémica y recuerden que próximamente... Fase 7. Antídoto. ¡Ay, ay, ay! Nos despedimos con el grito de guerra todos juntos. mucho en el estuche!